Para eso tengo a una maravillosa invitada a quien voy a presumir <ríe> Tuve el gusto de conocer en persona hace dos años. Ella es Ofelia Pastrana, la explicatriz. No Bienvenida, tenemos, no tenemos tanta edad, no, o bueno, nos conocimos hace, <ríe> hace seis meses. Mentira, ¿sabes qué? Me enorgullezco mucho de mi edad. Retiro lo de dicho, retiro lo de dicho. Pero sí, ya ya fueron dos años, qué impresión más bien. Me hace, me hace así falta. de rápido Ajá. ¿Sí? ya pasó un rato. Sí, Fue un muy bonito encuentro, de hecho, porque eh, yo hablo mucho acerca de cuando nos encontramos por el que en ese entonces hablamos acerca de ir por fuera de la Ciudad de México y descentralizar un poquito sí. nuestras actividades como influencers. Uh -huh. El sol de hoy, cuando yo le digo a otras personas acerca del trabajo remoto yo les digo como Sassi, Oh. que eh, este, tiene una muy bonita cultura de, de la vida remote. Y, y luego llegó la pandemia, ahora todo el mundo entiende. Entonces, todo el mundo entiende. Eh, fue un encuentro muy, para mí, fatídico, fue muy bonito, la verdad. Oh, mi vida, muchas gracias, de verdad. Esa plática justamente me dio tanta confianza para estar echando el chal hoy contigo. Muy bien. Así que no, no te robaré más tiempo. La primera pregunta, la primera parte es la siguiente, que me encantaría comenzar con una de las preguntas más básicas de las básicas. Porque la verdad es algo que usualmente no hago en este espacio. No sé por qué, pero mientras veía algunos de tus videos ayer en YouTube y te escuchaba hablar, me surgieron dudas bien básicas como de dónde es Ofelia? cuándo nació? Cómo fue su infancia? Que esto o sea de verdad de que quién es Ofelia? Entonces para quien no sabe extrañamente quién eres, me encantaría que me cuentes lo más fundamental de ti. No, y haces bien porque además no puedo andar por la vida siendo tan arrogante, pensando. Claro, todo el mundo sabe quién soy. <risa> Eh, hay mucho que decir acerca de mí. De hecho, por ser una mujer transgénero, entonces es hasta como cultura de negar mi existencia previo a mi transición. Qué raro, pero pues mucha gente lo trae puesto y, y lo respeto, no? Pero hay mucho que me gustaría que se hablara acerca de mí de hoy y entonces rara vez me hacen esta pregunta que no como que a veces es como de quién era Ofelia, no? O sea, que cuéntame sí, sí. del hombre, no? Y es de, deja tu misoginia, guardada, lo que lo importante de mí es la mujer, pero el punto es soy colombiana, eh, eh, he vivido en muchos lugares también. Por eso soy como tan rarita de mis palabras y acentos. O sea, puedo decir que tuve casa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Buenos Aires, en Caracas. Viví en Alaska un rato. Puedo decir que tuve, tuve casa allá. Me eduqué en Estados Unidos. O sea, de mi universidad, estudié física en la Florida y luego hice una maestría en econometría en la Universidad de Sydney. Entonces no he hecho más que pasear. Ahora vivo en México y me considero muy mexicana como colombiana. O sea, si las nacionalidades fueran eh, este orientaciones de nacionalidad <risa> soy, soy bi, bi soy bi o soy pan sabes eh, en que a veces me considero más colombiana que mexicana es más mexicana que colombiana y en eso de paso mi corazón lo tengo puesto al mismo tiempo desearía poder vivir en todos estos lugares eh, Guadalajara tengo un tatuaje de la Minerva de hecho porque me, me lo tengo anotado es que quiero ir allí un rato eh, Mérida tengo Mérida muy en mi corazón por millones de motivos, eh, pero también eh, aquí en la Ciudad de México y ahora estoy descubriendo el norte. Entonces ando feliz eh, siendo o sea, hace nada, ya van, ya van varias veces que paso por Sonora y, y, y como que siempre voy con este ah, yo podría vivir acá. Entonces para rematar, soy bien rara porque como que soy de muchos lugares y de ninguno, que esto es gran analogía de lo que es mi vida y lo identitario, no? Eh, pero en últimas trabajo siendo influencer. No hay otro modo de decirlo. No soy youtuber. Y no es que a veces dices esas cosas. y Hay gente que trae todos estos prejuicios de la gente youtuber. Totalmente. ¿no? Sí. Claro, eres idiota y es de no sabes. Es como de ¿No? un momento. O sea, hay, hay, hay youtubers con millones de suscritos que enseñan matemática. Me explico. Dejen de pensar Así que los youtubers, es. en fin, es otro tema, otro video, este, otra grabación, otro audio. En fin, um, pero eh, también soy comediante. Hago comedia, hago comedia, hecho comedia este, para Comedy Central en algunas ocasiones. Eh, también para rematar hago teatro e impro o he hecho teatro e impro música también un poquito. Entonces eh, vengo también como el rubro del talento, por así decir, como que me, me, me gozo mucho la vida artista, pero cuando ando por la vida, pues me presentan no como Felipe Pastrana la física. Y es de nunca he hecho nada con física menos estudiarlo. Pero bueno, <risa> <risa> wow. lo cual no quiere decir sí que si, si lo si lo destilas un poquito, si te fijas, todo lo que yo tengo es identitario. Sabes? Y yo creo que todo el mundo también, no es como que bien que puedes estudiar ingeniería, pero si no te identificas como ingeniera, pues que no O sea no, no tienes que ser tu grado, pues no. Y en eso me gozo mucho el poder ser de aquí, de allá y de ningún lugar a la vez. En tantas cosas digo la otra cosa es que soy una mujer abiertamente transgénero. Entonces eso también es tema, eh, eh, sobre todo porque el la palabra clave es abiertamente, no porque las otras sí. personas trans no lo sean, sino porque cuando digo abiertamente es que digo ahorita estamos ustedes seguramente estarán escuchando esto en audio pero eh, en lo que es mi llamada para grabar esto se ven dos banderas nomás y una de ellas es la bandera LGBT, pero luego también tengo una tatuada y no se ve, pero afuerita mi ventana aquí nomás tengo otra y entonces soy como muy intensa con esto, pero pues también he sido parte central de varias marchas LGBT o figura o representante o en fin puedo seguir. Soy mujer BBC, soy mujer Forbes 100. No entonces por ahí atrás. Tengo mi nominación al premio Elliot como influencer. En fin. Todas esas cosas eh, son como mi acumen del quién es ofelia pero me, me inventé un título. Bueno, lo, lo adopté porque me lo dieron para para adoptar. Pero me inventé un título sí. que se llama La Explicatriz por eh, pues porque hay un gran comunicador de ciencias que se llama El Explicador. Y entonces sí. en algún momento él me dijo te voy ser la explicadora y yo con todo el honor que es que El Explicador, quien es un nombre nombre sote en, en, en el mundo de la radio mexicana, me diga eso, lo adopté pero pues lo adopté con giribilla. Entonces soy la explicatriz y por ahí vamos eh, a eso me dedico. Entonces voy a veces a lugares a explicar que a veces es complejo porque cuando, la gente que no me ve como mujeres como oye, o el well, mansplainer y es como no, no, no, espera, espera. espera. No, no, bueno, mi, tra mi trabajo es trabajar desde el aprendizaje, no desde el desarrollo de, de la curiosidad y eh, estas cosas. Eh, yo no, yo no quiero imponerle nada a nadie, no? Pero bueno, entonces ahora eso soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y no es por lamerte las botas, ofelia pero lo haces muy bien. de <risa> verdad te admiro profundamente, sobre todo esta semana que estuve sumergiéndome un poquito más en tu trabajo, porque no me gusta llegar como estúpida a hacer una entrevista. Entonces <risa> quiero dejar en claro que te admiro profundamente. Es mutuo, es mutuo, sobre oh. todo además porque tu tema en particular me llega muy al corazón. Y vamos a hablar un poco de eso, entonces Sí. Eh, solo quiero decir que eh, sucede en ambos sentidos. Muchas gracias, mi reina. Y voy a atreverme a asumir que esta no es la primera, ni será la última vez que te hagan este set de preguntas o este estilo de preguntas, digamos. Pero creo que lo importante de repetir y repetir, como seguramente has hecho muchas veces en tu vida, es amplificar. Así que me encantaría continuar con la pregunta casi que obligada para que quien no haya escuchado más de ti, de lo que acabas de, de platicar, te conozca más y todas entremos en contexto. La pregunta forzada es... ¿Cómo fue para ti eh, tan corto o extenso como lo quieras contar el proceso de reconocer que te identificas, digamos, entre comillas, como mujer? Claro. Quiero saber. Eso este es bien divertido porque últimamente le está dando muchas vueltas a esto y hay gente que todo el mundo pasa por procesos de transición. Es un hecho. O sea, Todo el mundo modifica sí. su cuerpo de un modo u otro por millones de motivos. Déjate de el tema de forma, de tamaño. Entonces, eh, eh, todo el mundo toma café o, o alcohol para modificar su proceso cerebral para pensar diferente. Ya no. Claro que todo el mundo es trans de un modo u otro, no más que yo soy trans género y a la gente le causa mucho, mucho, mucho shock el que alguien no sea del género que se le asigna al nacer o que alguien no respete esta supuesta regla que según los genitales que tienes te toca ser no de un modo y es de no que está muy impuesta. O sea, no has nacido. Veamos lo invasivo que es esto. No has nacido y tus papás ya están usando una máquina para ver tus genitales a través de la panza para decidir si van a pintar tu habitación de rosa. Por qué? Porque si tienes unos genitales, te va a gustar el rosa y te van a gustar las princesas. Y es de no sabes nada de eso, señor don papá o señora doña mamá o, o no. Eh. Y luego para rematar, cuando ya naces te visten con códigos de color para que todo el mundo mirad, mirad, mi hijo tiene estos genitales. Quiero que todo el mundo sepa los genitales de mi hijo por cómo se viste, no? Y es ey, ey, ey, un momento porque todos por están pensando en eso. Entonces eh, la otra cosa es que al no respetar yo este orden, este supuesto orden de, de la genitalidad, la gente como que le salta mucho. Pero bueno, por consecuencia, ese momento de darme cuenta es un momento de deconstrucción, un momento donde por fin dices ah, estas cosas que como el, la diversidad no la enseñan en las escuelas, no, no las enseñan eh, eh, en ningún momento de la formación. Entonces a los 25 años ahí estás tú googleando cosas. Y qué sucedió conmigo? Pues yo siempre tuve temas con mi cuerpo. Eh, mi madre me enseñó que la salud es belleza. Entonces yo crecí con esta como lección de entonces, si no te gusta tu cuerpo, haz ejercicio, pero mucho, o sea, vigorexia, pues no. O sea, yo yo de hecho hice taekwondo competitivo por muchos años eh, y no solo. Encima de eso también has entrenado para hacer este eh, kickboxing. Entonces tengo una cantidad inmensa de ejercicio encima y rutinas de ejercicio y demás. Y como que nunca todavía lo tapas, ¿sabes? como que todavía no, no, no daba, no daba con por ahí en algún momento, en una fiesta de cumpleaños, llegando a mi cumpleaños número 28 me trasvestí y en algún momento durante esa literal peda, porque es lo que era, <ríe> me veo al <ríe> espejo y pienso Pareces un vato en vestido <risa> que seamos honestas. Era la verdad. <risa> no, sí, pero sí. pero ve el momento de epifanía, pareces un vato y me cae el 20. Wow, espera, te acabas de pensar como una mujer que se está quejando dentro de sus estereotipos de apariencia que parece vato. Sabes como que como que me cayó el 20. Es un momento, fue un momento muy al azar. Además, o sea, bien que puedes haber pasado a los 60, no? Y entonces ahí me percató. Claro, es que eso es estúpido y ya. Obviamente estamos. Estamos hablando que están apedantes, también hay, no. La creatividad fluye diferente con alcohol encima. <risa> y, y entonces, em, en todo ese proceso, me entra la idea del Inception de que mi tema es un tema de género. Y fíjate yeah. que como a ti no creciendo, no te dicen. Puede ser de otro género. Sabes, como que no te enseñan eso, no te enseñan. La... Digo, no es fácil, o sea, no es como que hoy oh, sí, ya me voy a poner con y No, no, es, es un proceso muy interno, pero no te enseñan que existe la posibilidad. Sí. Y entonces comencé a tener una conversación muy compleja conmigo y con mi cuerpo y con mis formas de ser. Y comencé esto que se le llama la transición. Ahora yo traigo una formación muy diferente a lo de a, a lo que muchas otras mujeres trans y no pasa nada. Por eso la diversidad es así, es diversa, no la diversidad es diversa. A ver, nunca tuve esta historia de a los seis años había entonces me crié con la frustración de no yo yo era un niño muy feliz y todavía le, o sea tengo todos los recuerdos espectaculares de mi crecer y, y de mi formación y, y le doy la bienvenida a cómo me hice y demás mi transición al otro día fue en mi cabeza decir, soy mujer y ya y ya todo lo demás para mí ha sido procesos de vanidad porque hay gente que dice ah claro ahí es que te operaste y te pusiste implante sí pero es que eso no es ser mujer para mí habrá quien sí le añade ese peso y como la diversidad es diversa, yo no les puedo decir, oye, ser mujer no es maquillarte. Habrá quien piensa que sí, sabes? Y, y entonces eh, pues hay, hay que permitir estos procesos de diversidad porque así es la deconstrucción. Pero en mi caso en particular, de ahí en adelante, todo lo demás, todo lo relacionado a la logística de la transición, estas cosas son procesos de vanidad y de mi formación y de el yo declarar hegemonía sobre mi cuerpo, que ahorita igual y lo hablamos más, porque vamos a hablar del tema de cuerpo y formas, no? Pero sí. entonces en el cómo llegué yo a esto fue en una peda, en un vestido y en un momento de epifanía. Cuando de repente digo. Pareces hombre. Qué fuerte. Pasando a la tercera pregunta, viendo como ya te dije algunos de tus videos en YouTube, me topé con uno que me encantó, primero porque me encantó poder apreciar a una mujer tan inteligente, con mucho orden en sus ideas y argumentos, cosa que me genera mucha satisfacción. Y también me encantó lo identificada, que me sentí con él. El video, como te comenté antes de empezar a grabar, se llama No nací en el cuerpo equivocado, no soy una equivocación, título al que volveré en un momento más. Pero en él, porque tengo algo que decía al respecto... Hablas de cómo se pone tanto énfasis en el cuerpo de las personas trans, cosa de la que yo me declaro culpable en parte, porque es casi como inconscientemente emocionante. Yo sé que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero para mí ver a una mujer o a un hombre trans que se ve, entre comillas, como hombre o mujer, entre comillas normal, repito. Y esto es algo que noté gracias a ti el día de ayer. <risa> y también hablas, aquí estoy dividiendo en dos preguntas, pero ahorita lo, lo ordenamos También hablas del movimiento Body Positive y de cómo la sociedad muy erróneamente cree que aceptar y o amar tu cuerpo significa no hacerle ningún cambio Para condensar mis preguntas, este vicas se llama tu cuerpo, tu casa Claramente porque hablamos casi que 100% del cuerpo, irónicamente con el objetivo de quitarle tanto protagonismo al, al mismo cuerpo Ahora, la pregunta uno es cómo crees que podríamos individual y colectivamente irle restando tanta importancia a la forma en que las personas trans se ven físicamente? Una vez que respondas esto, pasaré a las siguientes preguntas sobre body positivity. Hay un rubro de la gente trans que está socialmente más aceptado. Y eso es un decir, porque todavía hay quien se pone sus moños horribles, o sea, violentos con esto, pues que es la gente trans nacional. Imagínate. Naces y te asignan una nacionalidad. Es más, si quieres, volvamos a lo local. Naces y te identificas norteña, sabes? Pero luego dices no, yo no, yo, yo sabes que la verdad es que sí me gusta la cultura chilanga, que esto para una persona norteña sería un crimen, no? Pero bueno, traición, traición. Exacto. Sí, porque todo el mundo odia a los chilangos y los chilangos también tienen unos modos que dices pues de razón, güey, dejen de decir provincia. En fin. O oh, ese es otro tema. El caso es que naces y te, te asignan eres norteña, entonces tienes que comer así te tiene que gustar las carnes. Imagínate ser norteña y que no te guste la carne ¿no? o que no o que quieras llevar una vida vegana. Ok, eh, eh, en fin. Y luego dices voy a mudarme o voy a vivir en otro lugar porque me identifico de otro lugar. Volviendo al ejemplo de la gente transnacional, esto implica que tienes que hacer un proceso legal para que te nacionalices en el otro lugar, no? Y una vez llegas, te dan un documento que dice ya eres mexicana, no? La gente transnacional. Y todavía va a haber alguien que te va a decir, pero tu genética no es de acá, no? Así que eh, en este proceso de el entender el cómo es que nos dicen que tenemos que ser el enfrentar las transiciones en últimas tienen una cantidad inmensa de paralelos en cosas que ya hemos procesado, porque eh, de nuevo yo transicioné y, y cambié mi género de lo que se me asignó al nacer. Pero hay gente que nace y su cuerpo dice una cosa y no se identifica así y lo quiere cambiar, ¿sabes? Y hay cirugías que lo permiten, hay tecnología, ciencia y hay modos también. Entonces la pregunta es, ¿debería, podría? Y lo digo porque entonces para tu pregunta, entonces bien que podemos hacer la misma analogía del, eh, no es lo mismo que nacer y tener una imagen de tu cuerpo y que tú la quieras cambiar, ¿sabes? Y entonces sí, sí. si deberías o si obligatoriamente tienes que trabajar en eso. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la otra cosa que también me gusta hablar cuando levantamos estos temas es como porque eso es, estamos buscando también encontrar puntos de construcción, cosas que dices. Ah, es que si consideramos eso, entonces estas preguntas se toca verlas con otra visión. La otra cosa es que eh, por algún motivo tú y yo somos las responsables de la aceptación de cuerpo ¿Te has puesto a pensar en eso y esta es una lección que le aprendí a Liso. Liso es esta eh, persona que hace esta música espectacular, que un día la llevan a entrevista y le dicen bueno le cuéntame un poquito acerca del tema body positive y eso te dice estoy cansado de hablar del tema body positive. Que ojo, porque cuando eres una persona LGBT, lo primero que te dicen es cuéntanos acerca de LGBT y llega un momento que dices, pero yo soy primero ingeniera y después eh, no sé, o sea, yo como, yo como que pienso que tú puedes cumplir con las dos. Pero si sí es verdad que la gente tiene una tremenda obsesión con este tema eh, eh, y, y comienza como a ignorar todo lo demás de quién eres y entonces Lizo, como que dice un por qué? Por qué tengo que estar hablando de este tema? Y y, y yo en ese momento pienso va a comenzar a hablar acerca de cómo ella es primero liso y después la activista que no me gusta tanto, pero puede, pues se debe de permitirnos sí, y la diversidad y luego eso te dice porque es que ustedes no entienden que el problema no es conmigo. El problema es que ustedes viven en un mundo que permite el body negativity. Así es, pero nadie habla del body negativity. Yo hablo del body positivity como si fuera la rara. No el body positivity sí, sí, debería sí. de ser y es la norma. Tú eres feliz y trabajas y tu cuerpo y lo negocias. Por qué? Porque vives con él. Pero hay gente que enseña la cultura del body negativity y no se cuestiona. Entonces ahora es. yo como mujer transgénero todo el día tengo que explicar por qué me odian y es de uy, no sé honesta, porque la gente está idiota. Sabes como que por qué hay transfobia? Es de no y pregúntale a la gente transfobia. No me entrevistes a mí para darte un motivo porque yo no debería existir, que luego lo dicen otras personas. No es lo mismo. Cuando se trata del tema como de body positivity, eh, siempre está también la duda de él. ¿Por qué tengo que andar yo por todo el día explicando lo que es la norma o debería de ser la norma? Y ustedes no se están deconstruyendo desde el. Ah, es que yo tengo body negativity. Sabes? Sí, entonces volviendo al tema trans, también está este cuento de cómo eh, el, el momento de enfrentar como tu relación con tu cuerpo. Lo primero es que parte de los procesos de cuerpo vienen de entender que hay gente que te pone mucha presión para que tengas que hacer de un modo u otro. Entonces, en el caso trans, cuando tú no eres trans, se suele decir que eres una persona cis. No tiene que ser el caso global, pero bueno, Si trans viene de latín de atravesar, cis viene de latín de alinear o desde el mismo lado de. Y entonces es muy útil, no? Porque tampoco es como que oh, yo soy biológica y entonces que yo yo que soy cyborg, ya quisiera ser ciborg, sabes? <risa> no. Y peor cuando dicen yo soy normal, tú eres trans. y es, no, sí. yo también soy sí. normal, no? Entonces se si usa el término cis, C y S. Y, y hay gente que está muy en contra de esto, pero tanto como en su momento había gente que estaba en contra de que se les dijera hetero porque decían no, yo soy normal, tú eres gay, no? Y es de no, esto. Esto es en los setentas, en los ochentas. Ya lo normalizamos. Ya está perfectamente bien entender que la gente se le asigna o vive o, o trae un devenir heterosexual y hay gente que no. Y ya entonces lo mismo cis Y en esto entonces existe, por supuesto, la CIS normatividad. Estas reglas que nos dicen es que así se tiene que ver una persona porque, por ejemplo, Hablando de body positive, vamos a hablar acerca de una persona como Harnam Kaur, que es esta modelo espectacular, que es una mujer cisgénero o oh, no es trans, mejor dicho, que tiene barba y no barba. Barbota sí. es una barba guapísima. Sí. O sea, la, si la ves y dices un poco de güey, no es una barba fácil. Sabes como que <risa> en, para nada, para nada. Y, y junto sí. con ella hay lo que quieran en ejemplos de mujeres que manejan las barbas que dices qué bonita barba, no? Y entonces, Entra este tema de ah, pero si tiene barba es porque es hombre. Es más, eso es hasta potencialmente religioso. Hay espacios de cultura que insisten que la barba solo hombres y da un poco de no, no necesariamente. Entonces es muy complejo porque todo el día batallas contra la presión de verte verte. cis motivo por el cual entonces a la gente trans se le enseñan las lecciones más tóxicas que quieras, como la primera es esa, la de naciste en el cuerpo equivocado, es muy condescendiente. Imagínate tú explicar, ah, es que yo soy gay porque me atrae la gente incorrecta. ¿No? Wow. Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? Es como de, eh, traigámoslo al tema de, de, de por ejemplo, de, de formas de, cuerpo. Ah, es que soy gorda porque pues es que tengo la forma de cuerpo incorrecta. Es decir, no mames, güey, eso no se puede hacer y no sirve y no construye y además en lo último... Claro que no. Cada quien está en su cuerpo y ahí lo importante. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero entonces volviendo al punto es el, el, el cómo te topas con y cómo enfrentas tu relación con tu cuerpo. Lo primero es que hay que entender que hay mucha presión externa sí. y que aplica como lo decía yo con el tema de la gente transnacional o el tema de body positive para todo el mundo. Los problemas trans no son trans simplemente que la gente se escandaliza con el tema de género. Pero en últimas, imagínate que un día le decía a alguien: esto fue como la semana dos de mi transición. Es de ah, es que no me mujer porque no sé qué. Y entonces, como que todo el mundo está opinando acerca de mi altura y me dice: Ah, están opinando de tu cuerpo. Bienvenida al mundo de la mujer, no? Exacto. Sí. <ríe> y entonces te das cuenta que mis problemas de cuerpo no son por ser trans, sino son por ser mujer. Fin. Wow. <ríe> Qué fuerte, no lo había visto así nunca. Yo estoy anonadada escuchándote. <risa> Ofelia. mencionaste Body Positivity como cinco veces en tu respuesta y me encantaría escuchar tu definición del movimiento o el término. Me gustaría, aunque la podamos googlear, aunque la, yo quiero escuchar la tuya. Claro. Porque te voy a comentar que yo hace un año y medio me quité la etiqueta de Body Positive porque cada quien estaba comenzando a moldar el término a su conveniencia. Claro. Y de repente era, eres una puta hipócrita porque tú tienes fillers y tienes implantes. y tienes... Entonces yo dije, a ver, esta cosa me está limitando, me está poniendo reglas que en un inicio pretendía quitar. Entonces me quité la etiqueta, pero sigo manteniéndome en el espectro de, digamos, lo que es Body positivity sin decir que lo soy. Entonces me encantaría usar este espacio para que tú... Digas total que es. Y, y de hecho, de hecho, eso se remonta un poquito a mi visión de la diversidad. Sí. Eh, cuando se habla acerca de la gente bisexual, hay 10.000 mil definiciones. O volvamos otra vez al ejemplo, a la pobre gente transnacional. Bueno, yo soy transnacional, entonces me puedo usar como ejemplo, no? Exacto. Pero pero volvamos al tema de la gente transnacional. Si tú estás este dicho, si tú le preguntas a, a cinco personas mexicanas lo que es ser mexicano, te van a dar 10 definiciones. Así es. No es lo mismo. Yo soy del fiel creer que, pues sí, sí es verdad que cada quien va a tomar una definición diferente y de muchos modos hay que permitirlo. Y además para rematar, eh, hay un término que se usa mucho cuando lidias con comunidades que en inglés es gatekeeping. En español es este cuida rancherismo. Yo, yo lo traduje a eso. Bueno, me ayudaron en Twitter. Entonces, <risa> ¿cómo funciona? Es cuando tú dices una persona que de verdad es tal, no un hombre de verdades, no una. Entonces el body positive de verdad, el body positive de mentiras. Así es. Todo eso son procesos del gatekeeping o del cuidar rancherismo, que es que es tóxico porque hay gente que está aprendiendo. Entonces usa el término mal. Hay gente que está negociando con su cuerpo. Entonces el término mal. Y por consecuencia hay 10 mil millones de definiciones de lo mismo, lo cual entonces dirías tú, pero entonces pierde poder la definición. Realmente no, porque impulsan todos el mismo movimiento, no sube la marea y todos los barcos suben. Y entonces en eso eh, lo traigo a colación porque eh, pues si sí, yo uso el término body positivity muy de la ligera no es un activismo con el cual normalmente me cuelgue, pero pues me gusta hablarlo porque lo topan de una, sabes que de paso me Hago la pregunta de cuál es la traducción al español ahora que lo pienso, pero como sea yo entonces lo defino como este proceso del trabajar con tener una negociación positiva con tu cuerpo. Entiéndase otra de las cosas que hay que deconstruir, porque es que de nuevo, si nos enfocamos en lo interno, nos vamos a topar con muchas paredes. Cuando hablas de la diversidad, el problema de la diversidad no es la inclusión, aunque todo el mundo dice tenemos que tener proyectos de inclusión. Qué es eso? Si tú en tu empresa quieres tener diversidad entonces lo primero que decir es contratemos gente gay, contratemos mujeres. <risa> sí. Eso es diversidad. Si sí hay que hacer eso, o sea, no estoy negando que estos esfuerzos hay que tenerlos, pero el verdadero problema no es la mujer que acaban de contratar, es el jefe misógino que es excluyente. O sea, los problemas de la diversidad son la exclusión, no la inclusión es lo mismo cuando se trata de temas de cuerpo. Nuestros problemas no es que tengamos un cuerpo que no, que si lo negociamos, que no. Si ¿Sí ves que otra vez estamos explicando nosotras el odio, el problema es que hay gente que nos juzga por nuestros cuerpos, no gente que nos pone presión, roles de género que son obligatorios, según eh, eh, lugares de nacimiento, cosas que no puedes controlar, no? Entonces en eso yo veo mucho el proceso de body positive, no como el mantener la naturaleza que se usa mucho o sea, es absurdo como la gente dice come comida natural y es de perdón, pero la comida natural puede ser venenosa, no Exacto. hace ejercicio de, de modo natural y no. Hay técnicas, hay ciencia para saber qué es, qué no es. Y además hoy en día no queda nada natural de todos modos. Perdón, pero si se supone que yo tengo que ser una persona natural, entonces por qué me pongo ropa si esto no es parte de mi naturaleza, no? <risa> wow. Si se supone que tengo que respetar la obligación de la biología es de oye, hay gente que usa lentes. Y eso quiere decir que entonces tu biología quería decir que tú no ibas a poder ver. Entonces, ¿qué te da derecho a ti de que tú sí puedes modificar tu cuerpo y a mí no? Entonces, en eso he aprendido a observar en los procesos de la relación con el cuerpo y el body positivity, como el declarar hegemonía sobre tu cuerpo. El decir, este cuerpo es mío, existe y yo puedo conversar con él. Y por consecuencia lo puedo modificar a mi diseño y puedo conversar con sus límites y con sus capacidades y con mis límites y mis deseos y mis capacidades. Y lo digo porque pues sí ponerse fillers es parte del body positivity en mi corazón, porque te da chance de decir pues es que yo controlo mi cuerpo porque es mío, mi cuerpo, mis decisiones. De hecho, es impresionante ver cómo hay gente que aboga a favor del aborto bajo el mi cuerpo, mis decisiones, pero en contra de la gente trans, porque es que esos cuerpos no se pueden modificar. Y entonces puedo seguir con esto, pero el punto es que tenemos que desarmar la leyenda de que natural es mejor. De dónde viene de paso, sí. suele ser muy moralino y muy religioso, porque técnicamente somos de un diseño perfecto y con todo perdón, pero a veces te enfermas por eh, salir y caminar con tantito menos Yo creo que el diseño no es tan chido. No tenemos que dormir un chingo. No sé si están tan chidos. Dicen no sé, cómo sí. nos me canso todo el día, no conoce. Sé. Entonces tenemos la ciencia para permitir hacer cosas que son transhumanas desde hace muchos ayeres. Si no fuera por esta ciencia, o sea, luego dicen, es que modificaste tu cuerpo. Es de, a ver, niña, tú usaste brackets creciendo, güey. Te amarraste los dientes con trozos de metal para que tengan una forma específica. Y bien que pudiste no haberlo hecho, no, pero es que si no, hubiera sufrido, no sé qué es. Sí, pero pues que la, la biología, tu biología era que Así ibas a tener es. dientes truecos, Y entonces, la pregunta ahí es un, ¿deberíamos entonces de juzgarte por modificarte? No quiso modificar. Bueno, en este caso de su familia, no? Pero de todos modos quiso modificar, aunque bueno, igual y también la gente joven tiene sus capacidades de decisión, no pero el punto quiso modificar su cuerpo si sí. declaró hegemonía sobre su cuerpo. sí Que hay unos estándares que la gente persigue a la hora de modificar, eso es lo que hay que perseguir. Exactamente. Hay que sí. quitar la obligación de de que güera es mejor que no, de que el cabello así es. No, no hay que permitir que, todo el mundo pueda tener y usar y aplicar lo que quiera con su cuerpo, lo cual quiere decir que, no sé, por dar un ejemplo un poco burdo, pero si existen hombres que quieren tener implantes de, no de pecho, sino de busto, puedan, tanto como mujeres que quieran seguir en el espacio de mujeres y no quieran tener busto al total y tener pecho plano para, eh, ¿sabes?, lo que sea, nadar, no sé, puedan, ¿no? Como que el tema es que, eh, como yo veo el body positivity, es el clamar hegemonía sobre tu cuerpo para tener conversaciones con él que permiten modificarlo también, no? O sea, digo donde side que permitirían el modificarlo, pero en su definición es el poder conversar con mi cuerpo de modos positivos. Exactamente. Creo que me respondiste ya a la siguiente pregunta, Ophelia, que era eh, cómo responderías o cómo respondes tú al claim, que es uno que me hacen eh, muchísimo a mí como para anular mi discurso. <risas> si tanto aceptas y amas tu cuerpo, como es, entre comillas, porque lo cambias. Claro. Y, o sea, creo, creo que ya me la, me la acabas de responder, <risa> pero sí he notado que es, es una manera en la que muchas personas intentan anularme, o sea, casi, casi mi existencia y lo que obviamente porque tú te identificas con tu trabajo, con tu cuerpo, con tu... Eh, normal, ¿no? Pero es algo que recibo muy, muy seguido y que yo no había encontrado las palabras adecuadas para responder hasta que te escuché hablar del tema y fue como un alivio. ¿no? Digo ya la pregunta pues la podemos brincar a menos claro. que tú quieras sumar algo más. No, pues no más. Añado que de nuevo hay que tener el ojo muy puesto y ser muy este eagle eye, o, o diría yo este, tener tener el ojo Virgo eh, de poder encontrar los detallitos más finos y darse cuenta que cuando una persona te está diciendo eso te lo está diciendo porque es mucho más fácil culparte a ti porque les estás haciendo sentir diferente por sus cosas que tomen ese momento de introspección de wow, si es, así, si es así, puede hacer estas cosas, entonces puede decir que yo también no como que, como que mucha gente que de repente se da cuenta. Y el problema es que no es nuestra culpa tampoco. Yo no culpo mucho a la gente odiante, aunque a veces da un poco de rabia, sí. pero por, porque luego dices es que claro son odiantes porque es que toda la vida le dijeron no, no te modifiques nada. No y llegas tú diciendo oh, hola, me puse fillers y ¿Qué? cómo te atreves tú y tú que eres body Wow, wow, wow, momento, no. Y, y ahora es tu sí. culpa que a esta persona le pasaron por un proceso de represión acerca de querer su cuerpo. Sabes? Uf, qué fuerte. Sí, 100 por me, me ayudas mucho a entenderlo y a darle mucha calma al tema que no quiero salirme de él y que no voy a desaprovechar la oportunidad de hacer Adelante. que lo siguiente es. Quiero saber si hay algunas palabras que digamos o comportamientos que tengamos con buena intención, pero que en realidad están haciendo mucha este, mucho daño a la comunidad trans. Por ejemplo, volviendo al título, no nací en el cuerpo equivocado, no soy uh -huh. una equivocación, yo tengo que reconocer ahora con mucha vergüenza que yo siempre he usado la expresión o había usado Qué fuerte nacer en un cuerpo con el que no te identificas. Claro, porque ese era mi concepto limitado y hasta erróneo sobre un cuerpo trans. Si tú pudieras ahondar un poco más en qué cosas estamos diciendo, cómo nos estamos comportando con buena intención y que la estamos cagando, por decirlo educadamente. Okay, claro, un momento, hay un momento ahí cuando entras al mundo de los feminismos, que te explota la tacha y te percatas que todo el mundo, todo el mundo fue criado dentro de un sistema patriarcal, no? Y, sí. y de repente te cae el 20 de ah o sea, hasta la gente que está en contra del sistema patriarcal tuvo esta formación y se está construyendo en tiempo real y no todo el mundo la logra de paso y, y no pasa nada. De hecho, se habla acerca de estar el famoso woke, que quiere decir que un día te despertaste, no? Porque ahora volteas a ver lo que decías es de wow, decía cosas horribles, no? Um, pero a mí me gusta pensar que también hay walk journeys, hay caminos no de estar este, despierta lo cual quiere decir que cada quien está en un momento diferente del camino y ninguno va al mismo lugar. ¿eh? O sea, también esa es otra. No es como que eh, yo por aprender que no deberías ir a América Latina, sino la ya, ya la ahora soy mejor, no? Y es como de no, no, no. A ver, a ver, a ver, cada quien va por su camino que entiende y respeta sensibilidades diferentes y por eso es un camino del despertar, del ser walk. Y entonces en eso, Um, hay mucho de lo que te comienzas a dar cuenta que, por ejemplo, a las mujeres trans todo el día nos culpan de replicar estereotipos. Sabes? Esto es un wow. clásico discurso de odio que se usa contra las mujeres trans, porque dicen, ¿cómo, cómo te atreves, Ophelia, a ser feminista y usar tacones? Eso me lo han dicho varias veces <risa> wow. y es una pregunta muy válida. Pero bueno, primero que todo, yo soy de Fierce, creer que los roles de género no se pueden eliminar por el mismo motivo que no se puede eliminar la palabra elefante, porque para eliminarlo tengo que decirlo, no? Si, si fueran naturales los roles de género, no necesitaremos recordatorios. Fíjate que todo el día en los comerciales, nuestros papás, no todo el mundo nos recuerda cómo hay que hacerlo, lo cual quiere decir que no, no, es natural. Entonces lo mismo todo el día me dicen que por qué replicas estereotipos de género? Pues yo entonces al pensar que no se pueden eliminar, lo que quiero eliminar es la obligación que porque tienes algo en tu cuerpo, de lo cual no es tu culpa. Entonces ahora te toca usar tacones o vestidos. ¿sabes? Es como nací con bulo, entonces ahora tengo que usar vestido. No, wey. Yo, hay que quitar esa obligación y que quien quiere usar tacones, cualquier persona pueda. Pero bueno, entonces en eso muchas veces lo que arrancando por el cosas que están mal es hay que entender lo primero y lo más y esto va a ser muy meta con esto. Es una respuesta muy por encima, eh, sí. pero hay que entender que la ni siquiera la gente trans está deconstruida acerca de ser trans. Me incluyo. Entonces si sí vas a encontrar a mujeres trans o a hombres trans que dicen nací en el cuerpo equivocado. Ok, pero volviendo al momento de las feministas, que les explota la tacha o bueno, que me explotó la tacha de es que todo el mundo tiene educación patriarcal. Te das cuenta que el motivo por el cual las mujeres trans dicen eso es porque creciendo todo el día les dijeron así son las mujeres y tú no estás en el cuerpo que no es. Entonces se lo compran, sabes? Y por eso ves hasta influencers con millones de seguidores decir si sí, es que nací en el cuerpo equivocado. Si desarmas ese lenguaje, pues caes en el 20 de claro. güey es que no, yo nací en el cuerpo que es güey porque me tengo que estar culpando por nacer en el cuerpo que no, no para nada. Al revés, yo amo mi cuerpo, declaro hegemonía sobre él y hago lo que quiera con él. Y entonces existen los procesos hasta legales para que yo modifique mi género. Entonces nada ¿no? se acabó. Pero para llegar a eso eh, hubo que eh, trabajar mucho una cantidad ridícula de procesos acerca del por qué? Por qué me gusta usar tacones? Sabes? Es una sí. pregunta súper compleja que ojalá y la pudiéramos discutir abiertamente. Por ¿Qué? O sea, ¿por qué existen los tacones? Lo entiendo. La idea es poner a la mujer en su misión y que pueda caminar menos. Han se acabó, pero ¿por qué me gusta? No es que cuando hablamos del tema del consenso y, y, y el de que tú aceptes este, eh, este el respeto por otras personas y por ti misma. También, por ejemplo, a hablar y tener una discusión súper profunda acerca del BDSM y el bondage donde sí. todo el día te encuentras que hay gente que erotiza cosas que no debería de erotizar. Sabes, es como de por qué erotizas eso que está tan mal. Uf, esa pregunta es profundísima, pero no podemos llegar a discutir eso. Porque el momento que yo abro la boca, sale una persona que además se hace llamar activista y dice tienes falo, ¡Ja, ja! como si fueran niños de kinder, no sí. que van señalando los genitales de cada quien ah vulva o ¡Oh, falo a ¡Ah, vulva ¡Fal! y Es de cálmate dos segundos, hablemos de cosas más profundas. Entonces, afortunadamente, esto no lo puedo trabajar mucho, mucho porque esta discusión con gente pensante, eh, primero que no hay tantas personas que le sienten cabeza a este tema, pero las hay, no? Y segundo que todo, hay muchas personas que no más no pueden superar el tema genital, sí. lo cual entonces me trae a la segunda cosa que también es un poco desgastante y es la obsesión genital. Me tomó mucho tiempo entenderlo. Honestamente, yo, o sea, mi con mi sexto año de transición, cuando de repente me cayó el 20 de ah, es por el falso. Sabes como que yo ni, sí. ni, ni, me, ni me cruzó por la cabeza que ese es el motivo por el cual la gente todavía me ve hombre, porque insisten que tus genitales determinan quién eres. Lo cual entonces es lo mismo que decir que porque naciste eh, en Yucatán, tienes que hablar así o sí o si no, no eres de acá. Sabes esas cosas sí. que tú no controlas, yo no controlo con qué genital en así, pero entonces tampoco me impongan injustamente reglas del cómo tengo que ser por cosas que yo no controlo o que en su momento controle. Ya hubiera querido yo poder decidir antes de nacer. Eh, disculpe, señor de la agencia de cuerpos, eh, me puedo mostrar <risa> un modelo diferente. Es que este no me gusta. No, o sea, yo hubiera querido, pero no, eso no pasa. Entonces bueno, okay, lo primero es entender que ni la gente trans está deconstruida y que cada quien está pasando por su camino y van a decir cosas horribles y barbáricas y pues eso pasa, no? Y van a re y sobre todo se va a reforzar mucho el tema de cómo tienes que ser una persona muy el término que se usa en inglés es passing, no? Una persona que pasa como si sí. so, que como que nadie se dé cuenta que es una lástima porque eh, esto sucede porque hay una presión absurda por que no seas trans. Es un poquito como las pedas. La persona más chida de la peda es quien cuando se empeda, no se le nota, no se le nota y al otro día sí. cuando tiene cruda, no se le nota. Entonces lo más chido de la peda es no vivir la peda o qué? Sabes? Como que ah, claro, <ríe> <me> explico, no <risa> lo mismo, lo más chido entonces de ser trans es quien no se vea trans. Sabes? Como que esa cultura es una cultura muy dañina y, y yo siento que hay que eliminarla, lo cual quiere decir que tenemos que aceptar que un hombre trans no tiene que tener la voz baja, sabes? Aunque si la quiere tener qué chido, que un hombre trans no tiene que tener barba, que una mujer pueda tener barba, que un hombre pueda no, o sea, tantas opciones y, y que los no binarismos hay que aceptarlos también y, y todas estas cosas. Entonces, de nuevo, hay gente que se le enseñó que tienes que ser cis, incluido la gente trans. Entonces, hay que aceptar eso. Hay que aceptar que está mal hablar de los genitales todo el día. Sorry. Yo me he sentado en entrevistas con gente de súper alto nivel y bueno, Felipe, cuéntame de tu cirugía genital y yo así de háblame de la tuya primero, no? O sea, no se muestra. <risa> Es como porque tengo que yo responder acerca de mis genitales todo el día y, y, sí. y eso también. Y luego del otro lado eh, todo lo demás que se me ocurre son cosas que ya son atadas al ser mujer, porque por ejemplo, claro. lo próximo que viene es el asumir que no podemos tomar nuestras decisiones. Oye, no, no estás muy joven para eso. Sabes se le dice a las infancias trans y es de eso es infantilizar. Sabes eso, es eso es, eso es sobre todo decir es que es que yo decido por ti, porque yo sé mejor que tú. Y, y no es el caso. Esto pasa mucho también con la sexualidad. Eh, si te fijas, el marketing de la gente LGBT se habla de muchas cosas que son como poco relacionadas con el crecer, como que por eso es que no les gusta que tengamos familias, entonces se posicionan en contra del sí. matrimonio LGBT, porque entonces así nos mantienen como niños y niñas y, y luego hay quien le gusta y está bien, sabes? O sea, hay que permitirlo. Pero el punto es que la gente que habla de nosotros y nosotras siempre habla como en estos modos como de Ay, por... hoy hoy puse un tweet diciendo ser trans es entrar a una fiesta, cerrar la puerta atrás pum, y luego ver como todo el mundo se pone a discutir si te invitaron o no. Sabes como que yo ando por la vida así de yo existo. Soy una persona muy válida wow. y, sí. y, y luego hay de estos debates apasionados entre gente que no es trans. Si yo puedo existir o no, es de ya estoy aquí, idiota. Sabes, es como de <risa> por más que quieras discutirlo y debatirlo, ya estoy aquí. Y ya existo. O sea, discutir que si la gente trans puede existir o no es tan inútil como discutir que si la gente canadiense puede existir o no. es ¿De qué vas a hacer? No existo. Punto. ajá Entonces en eso la otra cosa es eso, el, el de repente eh, tener estos esos pasionales debates acerca de la gente trans sin incluir a gente trans. Y yo creo que esos serían los sí. tres eh, crímenes eh, eh, cardinales, <ríe> los tres pecados, pecados capitales de, de, de la trans inclusión o la transexclusión, ¿no? el asumir que la gente trans está súper deconstruida y que todas el asumir sí. que todo se trata de nuestros genitales y el de no incluirnos para tener esas discusiones que si bien qué chido que sucedan, es lo mismo que debatir el aborto solo hombres. Sabes? Es como exactamente es, sí. es, es lo mismo que de repente tú ves a eh, dos personas que nunca han tenido conversaciones acerca de temas de cuerpo. De repente si ya hablemos acerca de body positivo oh, y qué dañino que es, no oh, están permitiendo que <risas> la obesidad sea o se acepte y esas barrabasadas que dicen porque no hablan con alguien que lo vive. Así es, no? Sí, entonces yo creería que esas no hay muchas más. O sea, bien que podemos sí, claro. no sacar barrabas o cosas específicas muy tontitas. Una vez alguien me dijo es que a ti te gustan los videojuegos porque antes eras hombre. Ay no, pero ajá, pero todo eso, todo eso responde más bien como al estereotipo de la mujer, no eh, sí, cerrando 100%. negocios. Ahora yo soy, pues llevo mi propia agencia conmigo, eh, mi primer gran cliente. Me acuerdo que después de una buena venta me dice bueno, cuando viene tu socio para firmar, <risa> no, no, pero, pero si lo piensas, eso ya no tiene que ver nada con ser trans, sino con ser mujer, sí ser mujer, sí que piensan que no puedes tener negocios, que piensan que eres más tontito, todas esas cosas de la misoginia que te enfrentas del día a día y ni modo, no? Cuando se trata de la gente trans, yo creo que lo más complejo son esas tres que te digo. Asumir que somos expertas todas eh, sí. y, que, y que ya bajamos de nuestro walk journey así del cielo. Hablar de los genitales eh, y que se hable de nosotras sí. sin incluirnos. Muchas gracias por resumirlo y te agradezco un montón, Ofelia. <risa> me estás despertando mucho. No quiero terminar, la verdad es que no, pero tenemos como una hora y hay una, una última pregunta que me gustaría hacer. Adelante. Que no sé si, si tenga espacio, tú puedes corregirme, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente, basándome en una de las preguntas que re recibí vía Twitter cuando comenté que estaba extasiada porque te iba a <risa> entrevistar hoy. Uh -huh. Una chica me hizo una pregunta que yo también había pensado: eh, que es que, cómo podemos ayudar, entre comillas, las mujeres cisgénero a las mujeres trans, si hay cabida para esto, o cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, eh, hay muchos eh, procesos que se pueden presentar aquí en paralelo o en análogo, como sí. de nuevo, el si fíjate que a veces me preguntan esto los vatos acerca de los feminismos. ¿Cómo yo a los feminismos? No? Y uh -huh. entonces puedo ser feminista clásica pregunta, no? Y, sí, claro. y entonces hay que hablar de eso porque lo primero que hay que decirle a los vatos cuando hacen esas preguntas es, es muy fácil, rompe el pacto patriarcal. Ya yeah. lo cual quiere decir que trayendo esto al mundo trans, entonces hay que romper el pacto cis <risa> o sí, cuando sí, se sí. trata de feministas, no más el pacto de, de sororidad, porque hay gente que tiene sororidad selectiva, no es como decir, sí, sí. claro, yo. Yo soy una mujer que eh, soy feminista solamente para las personas que son cis, ¿no? Si eres trans, ya no puedo ayudarte en nada porque a ti no te oprimen según, no es como ya quisiera, güey. Pero bueno, eh, el punto es que eh, cómo se ayuda a la gente trans es, eh, entonces, hay millones de cosas que se pueden hacer con la gente trans, ¿no? No más, incluirnos, <ríe> ¿no? Exacto. Vamos a hacer una sí. conferencia, no sé qué, pues una persona trans ahí, ¿no? Gracias. Eh, también entender que hay gente trans que, pues, en últimas pues en muchas situaciones no tenemos acceso a un sinfín de cosas, ¿no? Y pues ni modo. Pero yo creo que donde más chamba se puede hacer es en el voltearte con la gente que no es trans, que tenga actitudes uh -huh. en contra y excluyentes y decirles, no seas excluyente. Es decirle a tu cuata, güey, eso que estás haciendo es excluyente. Que de paso también, si extraemos esto de la gente trans, aplica también para los racismos. Así es. sabes y la discriminación y las fobias todas no eso es no eso es de güey. Deja de juzgar a la gente por su cuerpo. Deja de juzgar a la gente por cosas que no decidieron porque cuando naces te asignan de todo, no? Así es. Y es de es de no es su culpa, güey, así si su cuerpo si es su genética. Si son formas, la Hace muchos ayeres. entiendes unos años vida del Internet. También eh, apareció el caso de un personaje, un hombre un programador. Él es negro que hizo un bot en Twitter para escribirle racistas. Entonces un racista tuiteaba alguna estupidez. El bot le decía no seas racista. Y eh, esto luego salió en un cortito como comentario youtuber, pero es lo que eh, publica es que al comienzo el bot tenía un avatar de un hombre negro, una caricatura. Pues al ser un hombre negro, diciendo una persona blanca no discrimines no, no seas racista. Entonces de hecho enardecía más a los racistas porque decían ¿Me está respondiendo. O sea, no. Cómo se atreve? Y él decide en algún momento hacer este ejercicio de cambiar el avatar por un hombre blanco y descubre que cuando es un hombre blanco, el que le dice a otro hombre blanco y hey, no sea racista, le bajan de huevos, lo cual entonces me trae al tema de la transexclusión. Yo al ser el centro del debate de la gente odiante que no quiere, porque yo ando por la vida, me explico y de repente llegan a decir <risas> tú no puedes ser feminista, es de según quién. Pero bueno, yo ando por la vida y entonces aparecen las personas odiantes. Si yo le respondo a esa persona odiante, la radicalizo porque le doy la razón. Capacita yeah. si como medio al borde o capacita si está súper, ¿no? Este, eh, engaged, ¿no? Ya está muy muy puesta encima <ríe> que sí o sí va a ser una persona odiante. Si yo le respondo, le estoy, de hecho, recordando el por qué es así o le estoy reforzando lo que está buscando. Quiero una respuesta de mí. Ahora, okay. si yo, yo le tengo que responder, yo no me voy a quedar callado ante estas cosas. Pero del otro lado, si una persona que no es trans le dice, güey, bájale, es más probable, que le escuche. Así que lo que yo más necesito ahora como persona trans es que la gente que no es trans le diga a la gente odiante no seas odiante y creo que ahí está el donde más ayuda hay, porque hay veces no me lo van a decir a mí. Está esta discriminación suave tipo de no, no le invité ya, no? Pero las otras personas que están alrededor sí se van a dar cuenta, no? Porque a, a otra persona que no es trans y sí le va a decir es que yo no le invité porque tal. ¿eh? Entonces la tibieza es mi enemiga. Uf, sí, no, sí. Y en eso diferencia. Exacto, exacto. Hasta en los casos de odio en general la tibieza es aliarse con la persona odiante. Así que el cómo ayudar a la gente trans o a la gente discriminada en general es uh -huh. habla con la gente que sean tus pares y encuentra en dónde están discriminando. Y si ves que lo están haciendo ahí, deténles. Esto implica que yo como mujer trans también tengo que tener muchas conversaciones con otras personas trans para decirles oye, no digas eso, no hagas eso. Eh, Cómo puede discriminar para una persona, una persona trans que es, es, dentro de las olimpiadas del sufrimiento estamos tan abajo? Cómo puede escribir una persona trans? Eh, sé de muchas mujeres trans, por ejemplo, que veces dicen cosas como yo no soy meramente travesti y es de es que no es un escalafón, no es travesti. Luego trans no es, ¿Sí? es ser travesti es igual de válido. De hecho, por eso hay tres test. Uh -huh. no eh, travesti, transeno transexual, porque pues son posiciones diversas. O sea, una no es mejor o anterior o, o menos. No, y la gente travesti está bien pinche cool. Entonces yo tengo que tener esta conversación con la gente trans para decirle no al revés. Qué chido ser travesti, sabes? Eh, pero, pero esto es, de, es digo, por, por dar un ejemplo, hay millones de, de situaciones donde la gente o sea, yo soy una mujer trans que en México me puedo comunicar como blanca en Estados Unidos, no. Entonces bien que puedo también tener una conversación acerca del racismo con gente blanca donde ese y no lo hagas. no. Yo sí, espero sí. no hacerlo de mi lado en ninguna situación este por accidente, porque a propósito evidentemente no es parte de mi energía, pero aún así eh, capaz si lo he hecho y entonces también vale la pena tener esta conversación internamente y puedo seguir con esto. Así que cómo se ayuda es buscar a tu gente afín y decirles güey, sé incluyente, no excluyente. No seas odiante, etc. Y si son odiantes, también un pendeja no sobra, pero bueno. Ofelia, te amo. Si ya te amaba, te amo mucho más ahora y la verdad es que no, no me quiero despedir, pero sí te, te quiero decir que de verdad en este rato me has despertado mucho. O sea, me has hecho ver a la comunidad trans eh, más que con curiosidad, también con empatía. O sea, en el lapso de no te voy a decir una hora porque desde ayer y antier que he estado estudiando, te fue como... Chin, hay muchas cosas que yo, que, en las que yo pensaba que estaba ok y no. Entonces, de verdad, no, no, no sé cómo agradecerte este espacio que en tu apretadísima agenda y además remotamente nos regalaste. De verdad, <risa> te admiro. Te, o sea, se escucha muy lamedora. ¡Ay, no! <risa> ¿En serio? <risa> Escuche, pero de verdad te admiro un montón y te agradezco un montón. Y no me quiero despedir, pero lo tengo que hacer, no sin antes. Pedirte por favor tus redes sociales para que las personas que estén escuchando esto te conozcan. Si tienes algunos proyectos en curso y próximos proyectos que te gustaría compartir. Claro, sí. Entonces me topan. Bueno, primero que todo es mutuo. Yo también admiro mucho tu oh. trabajo y lo que haces se agradece mucho. Y, y además yo siento muy en el fondo del corazón que lo que tú haces de las piedras que estás picando a tu lado también traen viento para para el mío. Sabes? Oh, eh, esto, esto es mutuo. Abogar por la diversidad es, es abogar por todas las diversidades y, y esto y incluye sí. también tener presente que hay gente neurodivergente, hay gente que está pasando por en mil situaciones de cuerpo que tenemos que aprender a valorar no la diversidad, nos añade. ser si una persona diversa implica que aprendes a lidiar con las dificultades que luego te forman. no Yo creo que somos más fuertes también que mm. mucha gente porque pues, nos hemos tenido que enfrentar a perdón la palabra bullshit toda la vida y sí, seguimos acá, no? Entonces en eso me gozo mucho ver que tú sigues en esto y que le sigues también mm -hmm. moviendo a esta, a esta cajita, este dándole cuerda, no? Pero bueno, en eso también eh, podemos seguir hablando de esto en cualquier esquina. Yo estoy en redes sociales como of course es con ph porque suena intensa. Viene de Hamlet Ophelia. Me encanta <ríe> sí. Es la pelirroja que se intentó suicidar. Bueno, se suicidó en Hamlet y eh, yo fui la pelirroja que se intentó suicidar. Entonces de ahí viene la Ophelia y entonces me encuentran en ahí o of course en casi que todas las redes que se pueda. Si, si no tengo el nombre, me da pena. <ríe> no como que <risa> Las la redes donde no tengo la roba es como oh, esa red no existe, o sea, eh, pero bueno, y, y ahí espero que podamos platicar y dejo ahí otra vez sobre la mesa. Yo también estoy en, de constru en de construcción Hay muchas cosas donde habré metido las patas y estoy más que dispuesta a aprender porque hay que valorar que todos los intercambios de la diversidad son intercambios culturales y tenemos que seguir aprendiendo. Si ahorita sienten hoy oh, es que ya son demasiadas cosas, prepárense para dentro de 10 años. <risa> sí. Hace 10 años teníamos gay, hetero y bisexual y ahora tenemos gay, hetero, bisexual, pansexual, omnisexual, polisexual eh, eh, y, y van a seguir apareciendo más. Tenemos asexual, ahora diga sexual, grisexual, sí. demisexual, no? Por qué? Porque mientras más vivimos la diversidad, más sofisticadas nos volvemos. Así que si ahorita les da pereza, prepárense porque esto no va a parar. Tenemos que aprender a conversar, a platicar, a intercambiar y, y, a, y a saber que vamos a ser eternamente idiotas porque estamos desarrollando esto sobre la marcha. Y entonces en eso yo clamo también mi idiotes. Y, y si dije de cosas que no son y les obligué a ustedes a buscar temas en el Internet, yo gano porque lo que tenemos que hacer siempre es estar buscando. Exacto. Estamos en contacto. Muchas, muchas gracias.